¿Lo tienes? Buenas tardes, seguimos encontrándonos con amigos y con amigas. Ahora estamos con... Carmen Bautista. Carmen, ¿de qué entidad viene? Vengo de la Plataforma de Personas con Movilidad y Comunicación Reducida de Canarias. ¿Y la plataforma concretamente qué es lo que hace, qué es lo que promueve? Bueno, promovemos la, la accesibilidad la supresión de barreras, los derechos humanos, eh, igualdad, igualdad de condiciones en todos los ámbitos de, del ser humano. ¿Y tienen en la feria presente un stand? Tenemos el stand en, en la planta baja, al fondo, y, bueno, y ahí estamos turnándonos todos los compañeros para, para que no peguen a visitar quien crea conveniente. ¿Y qué tal consideras este tipo de, de iniciativas? ¿Cómo las ves? Hombre, me parece perfecto. Espero que algún día no se celebre porque todo esté arreglado. Ah, ah, Entonces, cuando esté arreglado, pues ya no hará falta esto. Podemos encontrarnos en discoteca o en cafetería con acceso universal que todos podamos entrar sin tener que estar reivindicando. Entonces pero por ahora lo que hay es concienciar, exigir, obligar a que se cumplan las leyes que existen, que los técnicos se pongan las pilas, se reciclen y hagan las cosas bien hechas. Claro, esto último que dices es fundamental. ¿Hay una ley que se cumpla, que los técnicos la apliquen? Exacto, porque a, ver, a veces queremos ser un poco suaves, pero es que no se puede. Hay personas muy jóvenes entrando en la discapacidad, en la diversidad funcional y se necesita que todo sea accesible, todo, para los ciegos, para los sordos, para la movilidad, la movilidad reducida, los mayores, es que todos estamos ahí y pienso que los políticos deben también de ponerse las pilas, obligar a que los técnicos se reciclen, y que se cumplan todas las leyes, que las constructoras sean sancionadas si no hacen un tema accesible, que se deje de construir barbaridades, ¿sabes? Que hay una ley, está el código de edificación, oye, cúmplila y no tendremos barreras. Y claro, para eso primero hay que quitar las barreras mentales. Claro, parece que las difíciles aquí son las barreras mentales, porque en la ley está escrito. Está escrito y en la forma de proceder de un ser humano, eh, la enfermedad está ahí también, ¿no? Porque, a ver, hoy me tocó a mí, lo tengo yo, pero mañana te puede tocar a ti, te puede tocar al otro, al otro y al otro. Es lo que hay. Entonces, de, de género ignorante, no sé las cosas bien, porque mañana te va a pesar. Vamos a quedarnos con esa, con ese mensaje de hacer las cosas bien, porque en cualquier momento todos necesitamos que, la, que los sitios sean accesibles, que las herramientas sean accesibles. Porque mira, si no es por, porque tienes un accidente o una enfermedad que te reduce cualquier función de tu cuerpo eh, es la edad. Se si cumple año a partir de los 50. Cuando subes la pierna para subir a un escalón de 25 centímetros te duele la espalda. Entonces estamos en lo que estamos, que nos hacemos mayores, ¿sabes? Gracias por ese mensaje de realidad, que a veces es necesario. Hay que ser ciertamente algo, eh, no duro, sino realista con este tema. Es una realidad, ¿eh? no, no pretendo ser dura, es que la vida es lo que es. Y es como es, y, y no es por dureza hacia los demás, es que hay una realidad, ¿sabes? Sí. Y para eso estamos aquí. Muchas gracias.